Buenas tardes Cómo estamos en el nombre de Jesús Sean todos bienvenidos este día Día Domingo 31 de julio El último día de este mes Les deseo muchas bendiciones a todos En el nombre poderoso de Jesucristo Que Dios me los bendiga Aleluya Estamos revisando Si tenemos personas por el Whatsapp Ya que se conectan con nosotros En el nombre poderoso de Jesús ¿Cómo están mis hermanos? Si fallamos con la conexión Con la conexión del Wi-Fi Posiblemente El video se me corte Hace un, unos días Y tuve que cambiar de cámara Y me demoré unos 15 minutos en volver a estar con todos ustedes Les quiero pedir que no se vayan Si sí, sí, sí, sí, sí, se corta, quédense por favor Porque nos vamos a volver a comunicar con todos Sean todos bienvenidos La consagración una persona consagrada a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado enseñanzas que hablan sobre la predicación? La consagración, perdón. ¿Y qué es la consagración, mis hermanos? yo me rindo ante Dios. La consagración es, yo me dedico a Dios, a su servicio, a su reino, a su persona. El día viernes compartíamos sobre la santidad. Es la separación que Dios hace de una persona para Él. Nos separa para Él, pero la consagración es yo. Yo me separo para Él. Yo me rindo ante Él. La santidad y la consagración caminan juntas. No pueden caminar por separado. No. Van de la mano Aleluya Y este día Vamos a compartir sobre la consagración Todo lo que Dios nos quiere Nos quiere Revelar Y nos quiere enseñar En el nombre de Jesucristo Aleluya ya se comunican por el whatsapp, muchas gracias. Santo es Nuestro Señor, tenemos lo que Dios nos dio para este día, una persona consagrada o una vida consagrada a Dios. Quiero llevarte al libro de Números capítulo 6, Los Nazareos. ¿Cómo deben ser hoy en día los Nazareos? Comencemos este tiempo y pongámoslo en las manos de nuestro Dios, para que Él sea quien hable y sea Él quien se manifieste en nosotros, en nuestras vidas en este momento. Sean todos bienvenidos. En el nombre de Jesús. Tenemos más personas que se conectan. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, comencemos este tiempo y pongámoslo en las manos de nuestro Dios. Para que sea Él quien hable, sea Él quien se manifieste en el nombre de Jesús Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por esta tarde maravillosa Donde tú estás con nosotros Este es el último día Señor de Julio Gracias por este mes que termina y gracias por el mes que viene y que comienza Gracias por las bendiciones que nos das en agosto, Señor. Te doy las gracias, mi Señor, por todo. Te doy las gracias, mi Dios. Estoy en tus manos, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. Pon tu armadura sobre nuestras vidas, sobre nosotros. Y esta tarde, Señor, permíteme llevar un mensaje de esperanza, de amor a tu pueblo y a tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que aquellos que no están consagrados a ti se puedan consagrar, te puedan buscar y te amen, mi Dios, hermoso y bendito. Te lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén. Mis hermanos, Saben ustedes, Cada cristiano, Cada cristiano, nosotros como cristianos e hijos de Dios, Debemos tener unas vidas consagradas a Dios. No podemos tener la vida que nosotros queremos. No podemos ser cristianos live. No podemos ser cristianos en tibieza espiritual. Tenemos que ser cristianos consagrados a nuestro Dios. Sacrificios vivos para Él. Eso es lo que tenemos que ser nosotros para el Señor, en el nombre de Jesús. Ahora pregunto, ¿lo estamos siendo o no lo estamos siendo? ¿Qué clase de cristianos somos? Dios conoce nuestros corazones, pero nosotros sabemos qué es lo que hacemos y cómo estamos llevando la vida cristiana. En la vida cristiana hay algo que todos nosotros tenemos que comprender siempre y es la perseverancia en la consagración tiene que haber perseverancia, en la vida cristiana tiene que haber perseverancia, perseverar, perseverar, perseverar, recordemos las palabras de Jesús, el que persevere hasta el fin, este este será salvo, tenemos que perseverar hasta el fin, ¿por qué?, ¿por qué? Hay días, hay situaciones y hay momentos mis hermanos, donde la vida nos golpea duro. Donde Satanás no se queda cruzado de brazos y él va a ver la forma de hacernos caer. Y tenemos que perseverar aunque lleguemos a caer. Que los demonios ganen una batalla no significa que ganó la guerra en el nombre de Jesús. Que el diablo te dé un golpe. No significa que ganó. Por eso tenemos que perseverar. Las vidas de los hombres de Dios santos. Podemos tomar hombres de la Biblia. Y podemos tomar a personas. Que ya no están con nosotros. O podemos tomar nuestras vidas personales. Lo que hemos logrado ha sido por perseverar en Dios. Los que hemos crecido espiritualmente lo hemos hecho por perseverar. Dios ya, ya escuchamos su voz todos los días. Ya vemos señales y, y milagros por perseverar. Hay personas que dicen, yo quiero crecer espiritualmente. Debes comer palabra para crecer espiritualmente. Debes beber y tomar de Jesús, comer de Jesús. La Santa Cena. ¿Cómo han distorsionado la Santa Cena? La volvieron un ritual religioso muy parecido a la misa, donde no hay milagros, donde no hay poder, donde no hay nada y la gente ni siquiera entiende lo que hace. ¿O no es así? Y lo hacen una vez cada año, cada seis meses, una vez por mes, cuando les da la gana. No saben hacer la Santa Cena. Tenemos a Madai y a Luis. Bendiciones a ustedes que nos ponen acá sus comentarios. Quiero pedirles de favor que este video lo puedan compartir. Por favor, mis hermanos. Perseverancia. Aleluya. Números capítulo 6. El primer versículo al 12. Lo vamos a leer. El Señor dijo a Moisés. Diles a los hijos de Israel. El hombre o la mujer que se consagre a Jehová. Nazareos, se abstendrá, dice, de vino, de sidra, no beberá, dice, ni vino, ni vinagre, ni ningún licor de uvas, tampoco comerá pues, uvas frescas ni secas, todo el tiempo, de todo lo que se hace debajo de la vid, desde los, dice, los granillos,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 La santidad es Dios ve a una persona y, y la separa para Él. Pero la consagración es yo. Yo me rindo ante Dios. Yo soy un sacrificio vivo para Dios. Aleluya. Santo nuestro Señor. No pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento, a Jehová será santo, dejará crecer su cabello. No se acercará a persona muerta. Ni aún, dice, por su familia, su padre, su madre, su hermano, su hermana, no puede estar con ellos cuando mueran. No se puede contaminar, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo. De su consagración será santo para Jehová. Si alguno muere junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación cortará su cabeza, el séptimo día la, la cortará. Y el día octavo traerá dos tortolas al sacerdote a la puerta del tabernáculo. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en sacrificio a Jehová. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su consagración nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán, dice Anulados por cuanto su nazareato fue contaminado. Aleluya, Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hija de Dios? Te estoy leyendo desde mi celular. Ya cambiamos de cámara, el Señor ya nos bendijo y ahora estamos con cámara. Espero que estés muy bien. consagración es yo soy un sacrificio vivo para Dios, cuando leemos estos versículos en números podemos ver yo diría algunas exageraciones para el tiempo de hoy por ejemplo lo de los muertos pero recordemos algo, esto se puso en el tiempo de la ley. Y la ley se dio por una sola razón. El corazón endurecido de los hebreos. Dios dio su ley. Para ellos. Porque antes no había ley. Pero Dios la da. Porque eran personas. Con un corazón de piedra. Duros y necios. En obedecer al Señor. Aleluya Y a Marcela le enseñé a tomar la Santa Cena y su significado Pero a veces se me olvida y yo le digo Mira Marcela, se siente mal Tome Santa Cena ya, ya no me cuente Cuénteselo al Señor Y el Señor Y el Señor La va a fortalecer Aleluya Santo es nuestro Dios. Quiero llevarte al segundo versículo. ¿Qué dice aquí la palabra? Diles a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que sea parte, haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. El Señor no nos está obligando a que nos estemos a Él consagrando. Él no nos dice, conságrate, o ya no eres mi hijo, conságrate o te mueres, conságrate. No, la consagración no es obligada, no lo es. Nosotros nos vamos a consagrar. Porque tenemos hambre y tenemos sed en de Dios nos vamos a, a, a, nos vamos a rendir a Dios Y nos vamos a ofrecer ante Él como un sacrificio vivo Simplemente porque nosotros ya no tenemos que vivir Sino Cristo en nosotros Siempre recordemos ese versículo que dice Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Esa es la mayor consagración que puede a ver, yo estoy muerto, pero porque Cristo vive en mí. Aleluya. Yo ya no vivo. Cristo vive en mí. Cristo dijo lo siguiente. El que no tome su cruz, el que no se niegue y el que no me siga. No puede ser mi discípulo. Negarse. A sí mismo. Es consagración. Porque nosotros. En la carne queremos pecado. Y queremos satisfacer la carne. La carne y el espíritu. No se llevan. Pero cuando yo decido ser un sacrificio vivo para Dios, cuando yo decido, me voy a sacrificar y voy a sacrificar mi Isaac para Dios. Algo comienza a pasar, la carne se muere de hambre y mi espíritu comienza a crecer. Aleluya, en el ayuno. Hay consagración mis hermanos Porque uno de los propósitos que tiene es Crecimiento espiritual Y en el tiempo del ayuno nos estamos poniendo a las manos de Dios Y ese tiempo lo dedicamos a Él Aleluya El Señor nos salvó mediante su sangre Y Él nos deja escoger a quien tenemos que servir El Espíritu Santo Nos ruega por las misericordias de Dios Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo Romanos 12.1 Nos estamos consagrando o no lo estamos haciendo ¿Qué estamos haciendo? Vivimos en pecado Tenemos una doble vida Somos doble cara Somos cristianos domingueros Que vamos a calentar la silla En una iglesia Adentro de cuatro paredes La iglesia verdadera es espiritual. Dios tiene un remanente santo. Porque hoy en día hay mucho pecado, muchas cosas asquerosas, mucha suciedad en aquellos que se dicen ser hombres, mujeres de Dios cristianos, las iglesias. No todo el que me dice Señor, Señor, va a ingresar al reino de los cielos. No todo el que predica, el que hace liberación, el que hace milagros, es de Dios. justo en estos días estaba conversando con una persona y yo le decía, cuéntame, cuéntame porque pues a veces soy curioso y era sobre algo de una persona en otro país, no de aquí haciendo liberación sacando demonios de la gente pero esta persona satanista Una bruja o un, o un brujo. Vemos casos así. Mis hermanos. No todo el que dice ser cristiano, no todo el que anda con una Biblia es cristiano. El cristiano verdadero es el cristiano que se consagra a Dios. El cristiano verdadero se consagra a Jehová. Tenemos que ver el fruto en las personas. Se consagra o no se consagra. Aleluya. No hay consagración que Dios acepte, que no sea total. Es una separación del mundo. Es una separación de la carne. De las cosas que a Dios no le gustan. De todo el fruto de la vid. ¿Qué significa esto? El alcohol. El alcohol. No, no puede tomar alcohol, pero la Biblia nos muestra a un Timoteo que le dicen, toma vino por causa de tu estómago. Sí, pero es por salud. Y Jesús, cuando hizo el vino en una fiesta, Jesús solo hizo el vino. De ahí cómo lo usaron. No es asunto de él. Dios creó las uvas. Todo lo que se necesita. Y la gente hace alcohol. Pero ¿cómo lo usen? Dios creó toda planta, dice la Biblia. Y de ahí sacan la cocaína, la marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Dios creó. Pero nosotros somos responsables. ¿Qué hacemos con la creación de Dios? ¿La usamos para bien o la usamos para mal? El Señor hizo el vino. Y el Señor dio también la vida. Y algunos deciden con su vida, me consagro a Jehová. Y le sirvo y lo busco. Y otros deciden separarse de Él y no volverlo a ver, le dan la, al Señor su espalda, y nunca más lo sirven, el Señor creó la vida, tú decides cómo la usas, el Señor creó el vino, las plantas, y la gente es responsable de cómo usa las plantas, para salud, o para dañarse, Aunque la Biblia dice que todo, lo que todo lo que Dios hizo es bueno, pero nosotros somos administradores. ¿Qué es que hacemos con eso? El alcohol. No emborracharse. No emborracharse.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 Todavía por acá estamos con sol Todavía es de día Y por eso se, se pone así todo Pido que me disculpen Pero es espiritual Los cristianos no nos emborrachamos por una sencilla razón. Nos consagramos a Dios. No porque la religión lo prohíbe. Simplemente Dios nos quita hasta el gusto de eso. No nos llama la atención. No nos interesa. La mirada la tenemos en Cristo. Y Él es nuestro anhelo, nuestro deseo. Aleluya. Consagrarnos a Dios. ¿Qué es aquí la palabra? No pasará navaja sobre su cabeza. Es vergonzoso para el hombre dejarse crecer el cabello. Primera de Corintios. Dice eso. Pero tenía que llevar la vergüenza. Se podía dejar de Crecer el cabello te habló en Corinto, en el Nuevo Testamento, pero tenía que pasar vergüenza. ¿Por qué? Por la costumbre de, de la época. Muchas veces nosotros damos un mensaje de la Biblia y ¿qué sucede con ese mensaje? ¿Qué sucede con ese mensaje? No hemos leído bien. Y no entendemos que la Biblia se escribió por allá hace miles de años y que nosotros tenemos traducciones que no son perfectas y que no han sido inspiradas por el Espíritu. Entonces tenemos que estudiar el hebreo, el griego y estudiar qué era lo que Dios quería decir en esa época. Aleluya. La persona que se consagra al Señor no tiene de qué avergonzarse. No camina como caminan los hombres. No camina como caminan los demás. No tiene de qué avergonzarse. Pero vamos a tocar el tema del cabello. Nos tenemos que dejar guiar por el, por el Espíritu Santo. Y entender acá lo siguiente. Yo me ofrezco a Dios como un sacrificio vivo, pero no es solamente en oración, mis hermanos. Es mi estilo de vida, es lo que yo hago. Como camino. Todos los días y a cada momento. ¿Cómo me he visto? Aquí dice el cabello. ¿Cómo me tengo que cortar el cabello? ¿Cómo me tengo que peinar? Y aquí quiero llegar al siguiente punto. Tenemos a Dios por la sangre de Cristo acceso. Cada persona tiene la libertad. El derecho como hijo. Cada cristiano de ir. Delante de Dios su Padre y hacerle la pregunta, ¿qué me pongo? ¿Cómo me tengo que cortar el cabello? ¿Cómo te gusta? ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos personas. Yo aquí hablo de mujeres. Con todo respeto. Se ponen una ropa y gente cristiana. Y con esa ropa que se ponen, la mirada de los hombres está encima de ellas y, y les están viendo las piernas, los senos y todo lo que tienen Por favor Entonces la persona tiene que hacerle la pregunta al Señor Señor, ¿cómo te gusta a ti que yo me vista? ¿Qué me pongo, Padre? No hablo de ser legalistas y que te pongas una falda hasta el tobillo. Te estoy diciendo, ten intimidad con Dios y pregúntale las cosas de tu vida personal. ¿Cómo, cómo me peino? ¿Qué me pongo? ¿Y por qué? Porque la persona soltera se tiene que vestir para Dios y a él lo tiene que agradar. Si tiene sus padres, después está a sus padres. Pero si está casado, si está casada, primero a Dios y después a su marido o a su mujer. ¿Cómo me he visto? Y lo vamos a hacer sencillamente porque nos estamos consagrando a Dios y al Señor nos va a decir... Hazlo de esta forma. Yo conozco a una persona que me contaba por una videollamada. Que hicimos hace unas semanas que me decía. Yo tenía el cabello hasta por acá. Y el Señor trató conmigo. Yo no le pude decir eso. Está mal hermana. No, no, no. no. Dios está tratando con su vida. Quién soy yo para meterme donde no me importa Ella recibió una indicación de Dios Cómo Tiene que hacer Qué es lo que tiene que hacer Con el fin Según lo que yo me di cuenta Que el Señor Dios Tratando un poco El, el tema de la vanidad con esta sierva de Dios Aleluya Que cada persona debe seguir las indicaciones que Dios le da Yo como pastor, yo no te puedo imponer Cómo debes vestirte Cómo tienes que peinarte No puedo Yo no me, yo no me puedo meter en tu vida íntima y privada yo conozco personas, pastores, que le ven a, a sus miembros hasta los calzones que llevan puestos. Y si no les gusta, se los botan a la basura. ¿Qué es eso? Por favor. ¿Qué son esas cosas? Mis hermanos Hoy en día se ve de todo Por eso digo La iglesia de Cristo es espiritual No todo el que dice yo amo a Jesús Y no todo el que Dios lo usa Tiene una vida consagrada a Dios Dios puede usar a, al diablo para bendecirte Y eso no significa que el diablo sea cristiano Aleluya. Yo tengo gente por ahí Yo César Tengo gente por ahí Que me ha bendecido muchísimo Y yo le he dicho a mi Señor Señor muéstrame quién es esta persona Porque yo la veo rara Muéstrame Señor Muéstrame Y después de unos días El Señor me muestra A esa persona me muestra sus intenciones, me muestra su corazón, me muestra lo que chismea, me, me muestra lo que habla, me, me muestra su comportamiento, me muestra su fruto. ¿Y qué es lo que hago yo? Me alejo. O lo bloqueo de mi Whatsapp. gente por ahí que dice que escucha la voz de Dios diciendo mentiras por ahí tengo a alguien que dice que yo me enamoré de esta persona yo no tengo gustos feos mis hermanos a mí me gustan las mujeres de mi edad incluso menores a mí y mujeres de Dios que aman a Jehová no porquerías Alguien se está riendo por ahí. Alguien se está riendo por ahí, con lo que digo. Gloria a mi Señor. Quiero llevarte al versículo que es el 8, sería. Todo el tiempo de su nazariato será santo para Jehová. El verso 6 dice, todo el tiempo que se consagre para Dios no se acercará a persona muerta. Ni aún por su padre, su madre, su hermano, su hermana, no se le acercará cuando mueran. ¿Por qué? Vamos a la época. El, el ocultismo, la brujería y todo lo que vivían ahí. Consultaban a los muertos. Conversaban con los demonios, tenían comunión con los demonios, los demonios se vestían de la persona fallecida. Como hoy en día sucede, los medios que ven los muertos de todos. Y una vez a mí me salió un video por ahí, por mi teléfono, de una persona que le veía a todo el mundo los muertos. Yo dije, ¿y esto qué es? Le puse, no me interesa ¿Yo qué hago viendo los muertos Ahí de la gente? Cuando la Biblia dice que no consultemos Con los muertos Mis hermanos Pero Recordemos algo El lenguaje que Dios da Es un lenguaje espiritual Cuando Dios dice Lo de los muertos Será santo para Jehová Quiero llevarte acá a lo siguiente, te habla de la muerte espiritual. Todo aquello que no sea de bendición para tu vida, que no te edifique, córtalo, sácalo, échalo fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Estábamos con un versículo que dice, todo el tiempo será santo para Jehová. Todo el tiempo será santo para Jehová. La consagración no debe ser de domingo. Domingueros. Y el lunes en tibieza. Y el martes y el miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el domingo recién se acuerdan. No, mis hermanos. Somos totalmente del Señor. Nos dedicamos totalmente a Él. Hay gente que le molesta. Que otra persona quiera servir a Dios. Y que se quiera consagrar a Él cuando tiene un llamado de Dios. Hasta se preocupan. Hasta lloran y sufren si alguien quiere dedicarse a las cosas de Dios. Hasta eso hace el diablo. Te pone las manos para que no busques a Dios. Y, y, te, y encima te llora, se preocupa para que no busques a Dios. Yo tengo casos de gente que no quieren que sirvan al Señor. Y, y se ve su preocupación. Pero eso viene del maligno, eso no viene de Dios. Dios. O podemos decir, es que no conoce, sí, no conoce, pero ¿quién le pone esa preocupación? No es Dios, es Satanás. Aleluya. No toquéis lo inmundo, y yo os acogeré y seré para vosotros, dice Dios su padre. Aleluya, no toquéis lo inmundo Que es lo inmundo Lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios no le gusta El pecado, la iniquidad Santo, santo No pasarán a ver, dice, cuchillo, navaja sobre su cabeza Ya dijimos el cabello No pasará navaja sobre su cabeza. Pero también tiene que ver a Cádiz. ¿Qué es lo que metemos aquí? ¿Con qué llenamos la mente? ¿En qué pensamos todos los días, mis hermanos? ¿En qué? Estamos pensando en el país que está quebrado. O que no me alcanza el dinero O en los hijos que son malcriados Aleluya ¿Qué es lo que pensamos, mis hermanos? ¿Qué es lo que pensamos? Santo nuestro Dios La vida consagrada al Señor es una luz que no puede ser escondida. Dios te bendiga, Nora. La vida consagrada a Dios es una luz que no puede ser escondida. Somos la luz del mundo teniendo una vida consagrada. Aleluya. El amor... Es aquello por lo cual somos conocidos como discípulos de Jesucristo. No somos conocidos como discípulos de Cristo por ir a gritar en una congregación. Aleluya, ni amén, ni nada de eso. No. Es por el amor que unos a otros nos tenemos que tener. Aleluya. Ningún cristiano se tiene que avergonzar de ser un hombre o una mujer que se consagra a Dios. Las tijeras de Dalila le dañaron a Sansón su cabeza. ¿Qué es lo que metió Sansón en su cabeza? Las tijeras, no A una mujer Y a muchas mujeres Y eso lo fue llevando en una decadencia espiritual ¿Qué es lo que metemos en nuestra cabeza? Aleluya No pasará navajas sobre su cabeza Pero las navajas Son espirituales Es lo que nos puede cortar ¿Qué es lo que metemos aquí? Lo del mundo cuando tenemos que meter la palabra del Señor, este libro de la ley no se apartará de ti, dice de día ni de noche, sino que meditarás en él y serás prosperado. Estamos pensando, no tengo dinero, piensa en la palabra de Dios y medítala para que seas prosperado. Hace falta que la mente la lleguemos a renovar. Renovar la mente. renueva la mente. Renueva la mente mi hermano, aleluya, renovar la mente, santo nuestro Dios. Quiero llevarte al verso 7, ni aún dice, por su padre, su madre, su hermano, su hermana, se puede contaminar cuando mueran. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Aleluya. Negación propia. Su padre, su madre, su hermano. ¿Quiénes son los primeros enemigos de un cristiano? Los de la casa. La familia. Los que no están de acuerdo, que sirvas a Dios, que sigas a Cristo, que lo ames. Te hacen la vida imposible cuando oras y ayunas y buscas a Dios. Yo he pasado por eso. Quiero tener mi tiempo con Dios de oración, de ayuno. Y se quejan que no como. Y cuando como... Que como mucho. que mismo quieren? ¿De qué se quejan? El problema no es la comida. Son las cosas de Dios que no les gusta. Y así es con todos. No solamente conmigo. Amén. O oh, no. Es amén, mis hermanos. ¿Qué escogemos? ¿La familia o el Señor? Cuando aquí dice, si ellos mueren no te puedes acercar, recordemos, estamos en la ley, pero ¿qué dice Cristo? El que no deja a su padre, su madre, su hermano, su familia, sus hijos, no es digno de mí. Cristo no está diciendo, déjalos ahí y ya no te preocupes por ellos, Cristo está diciendo, yo tengo que estar por encima de tu casa, por encima de tu familia, si quieres ser mi discípulo. Aleluya. ¿Quieres seguirme? Yo tengo que estar por encima de todo eso. Aleluya. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Déjalos. Recuerdo a un joven que vino a Jesús y lo quería seguir. Y le dijo, señores, es que me acabo de casar. Y me voy de luna de miel y después te seguiré. Cristo lo despidió. Él estaba poniendo su mujer por encima de Dios. Aleluya. Es por eso que yo busco a una persona. Y le pido al Señor y le lloro Una persona que ame a Dios Que no me ponga a mí por encima de Él Que lo ame No digo que le sirva Que lo ame El que ama sirve Aleluya Y así debe ser con todos los jóvenes Yo me he equivocado en la vida escogiendo basura y perdón que lo diga No quiero despreciar a estas personas Pero Lobos rapaces Creo que fui duro Perdón Lo siento La vida separada significa No se haga mi voluntad Sino la tuya La vida que se consagra a Dios significa que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y a veces la voluntad del Señor nos va a llevar por unos lugares de desiertos. de pruebas, pero vale la pena. Vale la pena servir a Dios. Consagrarse para Dios vale la pena. Aleluya. Si alguno quiere seguirme, ya lo compartía. Que se niegue a sí mismo y tome su cruz. Es un sacrificio tomar la cruz. Pero esto involucra la consagración. Es un sacrificio tomar la cruz porque en la cruz vamos a morir. En la cruz nos van a clavar. Aleluya. Y todos los días... Tenemos que morir, clavados en una cruz, tomar la cruz y morir. Es un sacrificio, pero uno que a Dios le agrada. Aleluya. Cuando hablo de tomar la cruz y que vamos pues, a morir, no hablo de algo literal. Estoy hablando lenguaje espiritual. Aleluya. Santo Nuestro Dios Santo Nuestro Señor Aleluya Amén Amén, estoy viendo aquí mensajes que me ponen, revisémoslos un momento para continuar. La voluntad de Dios es más importante para mis necesidades y mis deseos. Amén, Marcela. Aleluya. Significa una vida de santidad Consagración significa una vida de santidad La consagración produce una vida santa Pero la santidad no comienza conmigo Comienza con Dios escogiéndome a mí Separándome a mí para Él Aleluya La santidad es lo que Dios ha hecho por mí para que yo pueda vivir para Él, y Él me separa, y yo por Él vivo en santidad. Pero la consagración es el proceso, mis hermanos, lo que viene antes de una vida santa. Aleluya. No podemos decir, yo vivo en santidad y acabo de pegarme un tabaco, por favor, primero viene la consagración me dedico al Señor el tabaco lo dejo y te produce una vida santa para mí aleluya santo es nuestro Señor me están enviando mensajes también, no los puedo leer por ahora estamos pues en vivo y no puedo ingresar, pues, al Messenger. Aleluya. Es una vida separada para Dios. La santidad es una condición, no es un logro. Los que sean a sí mismo de cosas que no son correctas. Y se llegaron a consagrar enteramente para Dios. Son santos. Son santos. Aleluya. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Cuando la consagración se quebranta dejamos de estar en santidad para Dios. Nuestra consagración queda contaminada desvanece mi testimonio. Estos días conversaba con alguien y yo le decía, "Debes guardar tu testimonio. Debes guardar tu testimonio." Yo le decía a una persona en estos días Guarda tu testimonio Eso no está bien Estamos en Estamos en Jesús Somos nuevas criaturas Lo viejo pasó Esas cosas a veces Venimos cargados con cosas del mundo Y, y las queremos hacer en el cristianismo No, acá somos nuevas criaturas Lo viejo pasó Acá no se hace lo que se hacía en el mundo Y no necesariamente Yo que hablo de cosas que se ven, sino de actitudes, comportamientos. Tal vez a alguien esto le parezca legalismo. Pero no es legalismo. Es consagración a Dios. El legalismo es que yo te ponga. Mis puntos de vista personales para que tú los hagas. Mis leyes de hombre para que tú los hagas. Lo hagas. Pero la consagración es sacrificio vivo para Dios. Yo soy un sacrificio para Él. Me separo del mundo. Renuevo mi mente. Aleluya. ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué es lo que me estoy metiendo? No solamente es alcohol, la droga. ¿Qué estoy haciendo con este cuerpo, donde vive el espíritu de Dios, donde es su templo? Lo estoy cuidando. ¿Qué me estoy metiendo? Estoy haciendo, pues, ejercicio, por lo menos. ¿Qué estoy haciendo? Con este cuerpo donde vive Espíritu Santo. Consagración. Aleluya. Aleluya, aleluya. Santo nuestro Dios. Aleluya. Siento aquí la presencia de en el Señor. Quiero llevarte a los últimos tres versículos: el 9, 10, es el 11 y el 12. Por favor. Si alguno muere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, dice. El día de su purificación, su cabeza la cortará, su cabello. Al séptimo día lo hará. Y al día que es octavo, traerá dos tortolas al tabernáculo de su unión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación, y el otro dice que es holocausto, y hará expiación que pecó a causa del muerto.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 con los muertos contacto ya hablamos del ocultismo un cristiano no se puede consagrar al señor y estar con los brujos con las brujas con los satanistas no solo eso sino que lo practica recordemos a saúl un hombre fue escogido por Dios, apartado por Dios Pero el hombre nunca se consagró como tenía que ser Y en una ocasión consultó a una bruja Porque quería hacerle pues, una consulta a Samuel Que ya murió Y Samuel subió de los muertos Y conversó con los muertos Y posiblemente no fue Samuel, fue un demonio Recordemos eso mis hermanos En el nombre de Jesús Y aquí nos dice Los muertos Para nosotros La muerte espiritual Recordemos algo Esto es lenguaje espiritual La muerte espiritual Que nos lleva a morir espiritualmente Las inmundicias sexuales Y a veces revisamos el celular. Y nos gusta que nos bailen ahí pues en calzones. ¿Qué es eso? Por favor, mis hermanos. Ponle, sigue, cancela eso. Por favor. Y a mí antes sí me salían. ¿Qué hacía yo? Le ponía, no me interesa, no me interesa, no no me interesa. Hasta que todo eso ya me lo quitaron, ya no veo en el nombre de Jesús. El cristiano no tiene tiempo para estar viendo mujeres en calzones. Por favor. Tenemos que ver al Señor, su gloria. Y la única mujer que tienes que ver es tu esposa. En el nombre de Jesús. Con fácilmente el Espíritu, el Espíritu de Dios, con estas actitudes se contrista se contrista la muerte espiritual todavía somos amigos de aquellas personas que nos llevaban al pecado todavía somos amigos de aquellas personas que nunca fue de bendición para nuestras vidas y, y, y llegamos a usar la biblia y llegamos a decir es que tengo que ser luz en medio de las tinieblas lo que estamos haciendo es manipular la biblia porque el que es luz no llega y pipa del pecado el que es luz llega y predica el evangelio del Señor. Y les dice, yo estaba con ustedes antes y eso está mal delante de los ojos de Dios. Busquen al Señor, arrepiéntanse, que toque sus vidas como lo hizo conmigo. Eso es ser luz. Cuando estamos en conversaciones que no tenemos que estar, en medio de, de chismes y de cuentos, en medio de las viejas chismosas de las iglesias evangélicas. Escuchando los chismes. Porque eso les encanta. Y a mí me odian por decirles la verdad. Y yo sé que me están viendo ahí. Y que mañana me verán. Y que este video lo compartirán y se van el día a amargar por culpa. Pero es la verdad. ¿Qué consagración hay en un chisme? ¿Qué consagración hay mal del pastor? ¿Qué consagración hay hablando mal de mí, de mi persona? Eso te hace más espiritual. Eso te hace más santo. Eso te hace más cristiano o hijo de Dios. Los que me hackearon mi página de Facebook, esta página. Espero que ya no lo hagan. Porque me costó recuperarla. Eso los hizo más hijos de Dios, ¿no? Eso los hizo que sean santos e íntegros. Ay, mis hermanos. Con estas actitudes. Con esta pequeña cizaña. Desaparece mi testimonio. Esas pequeñas zorras dañan el viñedo, dice la palabra Esas zorras pequeñitas de un chisme Esas zorras pequeñitas De estar todavía con esa gente que no, no es de bendición para ti Que nunca fue de bendición para ti Y ayer conversaba con una persona de esto. Y yo le decía, eso está mal. Eso está mal. Tu testimonio. Por ti y por la persona que tendrás en tu vida. No debes hacer ciertas cosas que estás haciendo. Porque lo vas a lastimar o la vas a lastimar. Mi testimonio queda desbaratado por el suelo Y cuando digo mi testimonio Yo me refiero a Por supuesto no somos perfectos Pero a lo que yo me refiero es a lo siguiente Y es lo siguiente Que la gente De afuera Los que no conocen de Dios Los que están pues en el mundo No leen la Biblia Pero leen cristianos y están viendo tu vida. ¿Qué es lo que dices y haces para poderte criticar y poderte juzgar? Porque les encanta andar de metidos en lo que no les llama, en lo que no se los llama. No quieren buscar de Dios, ni dejan que uno lo busque en paz. Así hay. O oh. los religiosos esos, cristianos, no todos, porque yo también soy cristiano. Pero hay gente religiosa, usada por el diablo, que tienen el nombre de Jesús en la boca. Están viendo el comportamiento de la otra persona, con el fin de lastimarlo cuando se llegue a equivocar. Es que ser evangélico no es la gran cosa. ¿no? Es mejor ser hijo de Dios y ser su discípulo. Ser su siervo, eso es maravilloso. Pero ser evangélico no es para que te den pues, un aplauso. No, no es la gran cosa. La verdad, hace años dejé de ser cristiano evangélico para ser un hijo de Dios y un siervo de Dios como tiene que ser. eso algunos no me quieren, que no me quieran, Dios me ama, no vivo de ellos, en el nombre de Jesucristo, nuestro testimonio queda por el piso, porque están viendo para criticarte, para juzgarte, para esto, para lo otro, entonces tenemos que guardar nuestro testimonio y caminar en consagración a Dios, no por ellos, sino por el Señor. El Señor merece que seamos un sacrificio vivo para Él y que lo busquemos todos los días. Aleluya. Santo. Delante de los hombres podemos estar consagrados aparentemente. Y así hay gente aparentemente consagrada, pero para los hombres no para Dios. Y lo hacen para el hombre. ¿En qué sentido? Se visten como a ellos les gusta. y hablan como a ellos les gusta, se peinan como a ellos les gusta, o como le gusta a su pastor, para que esté feliz el hombre hay que hacer lo que él quiere, en el nombre de Jesucristo. Si uno quiere hacer la voluntad de Dios para su vida, se sienten mal. Se amargan y te hacen la vida imposible. Hasta te gritan, te insultan en el nombre de Jesús y dicen que son espirituales. 22 años de experiencia. Soy cristiano desde los 10 años. Cumplí 22 años hace unos días, hace dos semanas. Conozco, sé. Y no me dejo engañar. Fácilmente por gente religiosa. Gente que puede ser usada en lo sobrenatural. Sí me he dejado engañar. He recibido lo sobrenatural, pero he estado, ojo, viendo el fruto y diciéndole: A mi Señor, muéstrame quién es, muéstrame. Muestra, muéstrame Quiero saber quién es Y el Señor me muestra Y me pone ahí Este es así Aleluya Tengamos cuidado de nosotros mismos Sí, mis hermanos De nosotros mismos Y tengamos una consagración a Dios genuina, libre de legalismo, libre de misticismo. Por favor, dediquemos nuestras vidas a Dios, vale la pena. Es que yo tengo mi profesión. No, no, tú sí puedes. Porque también eres un hijo o una hija de Dios. Y puedes hacerlo. Y te puedes sagrar al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Mis hermanos. O no es así. Santo nuestro Señor. Vamos a ver si tenemos mensajes que nos ha llegado. Y vamos a culminar este tiempo. Santo Nuestro Señor. Gracias por los corazones. Estoy viendo que me mandan acá. les agradezco por todo, en nombre de Cristo. Estamos con Diego, que Dios te bendiga, Diego Alfredo, y Marcela nos dice lo siguiente, este Tremendo como hay personas que dicen ser hijos o siervos de Dios Pero a veces te hablan usando la carne Sí, Es que todos Seguimos en la carne Tenemos un cuerpo carnal Caído, pecaminoso Entonces es muy posible Que se falle Es muy posible que nos equivoquemos El asunto es querida sierva del Señor que nosotros nos dedicamos a en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades, en nuestras faltas, en nuestras equivocaciones. No nos dedicamos a las cosas de Dios. Entonces somos imperfección servimos y también tú querida marcela en tus imperfecciones te esfuerzas en buscar al señor y te consagras porque lo amas porque quieres estar en santidad caminar en santidad en el nombre de jesús recordemos que santidad y consagración son dos cosas muy distintas mis hermanos en el nombre de jesús cristo en el nombre del señor esta palabra es para ustedes en este día Quiero invitarles en este momento que tengamos un tiempo de oración, de ministración La persona que guste con nosotros se puede conectar, no nos puede enviar pues, un mensaje Para orar por ti en este momento en el nombre de Jesucristo Siempre seamos misericordiosos Marcela Tú sabes muy bien las cosas que a mí me han hecho Lo que han hablado de mí Y yo los bendigo y les deseo lo mejor Y también contigo Cómo te han calumniado y te han usado Pero tú bendice esas vidas Por favor Sí Y a veces también recordemos algo Estar en el espíritu no significa que es solamente amor, amor, amor y amor. A veces pensamos eso, que estar en el espíritu o hablar en el espíritu es solamente son besos y abrazos y que los demás se sientan bien. No, no, no, no. Hablar en el espíritu muchas veces conlleva contar, muchas veces conlleva acciones y muchas veces conlleva enojo. Recordemos algo, el espíritu de Dios es una persona que se enoja y él viene sobre una persona muchas veces también con ira o con enojo. Esto es una unción especial Recordemos a Sansón. El Espíritu venía con fuerza sobre él. Y él quitaba a todos los que estaban ahí, los filisteos. Recordemos eso. También se ve. Sí. En la intimidad con el Espíritu Santo. Dar, decir las cosas. Por supuesto, todo debe ser con amor y todo, pero cuando el Espíritu Santo a una persona la toma, la persona no es la persona, es el Espíritu. ¿Sí, mi hermana? Entendamos eso. Voy a orar por todos ustedes. No puedo ver todos los mensajes por acá. Veamos aquí en la pantalla. Si hay alguien que ha pedido pues oración. No tenemos a nadie y a veces la gente estoy leyendo acá el mensaje de Marcela que dice ah no Marcela no es, es de otra persona perdonar y seguir le doy gracias a Dios dice Marcela hoy estamos cumpliendo 30 años de casados con mi esposo usted sabe de mis sufrimientos hoy pudimos festejarlos juntos dándole gracias a Dios Hermoso, 30 años, Qué lindo, felicidades. Yo no sabía, nunca me guardan comida ni un vaso de agua. Yo también como, mi hermana. Bueno, tal vez porque estamos a la distancia. Recordemos acá lo siguiente: cuando se habla en el espíritu. Muchas veces la, la otra persona se va a sentir mal Bueno, no siempre Entonces, ¿qué sucede acá? Yo quiero llegar a lo siguiente ¿Qué sucede? La otra persona se siente mal Pero no fue la persona, fue Dios quien usó a esa persona Nosotros tenemos que ver el fruto y tenemos que ser humildes y nosotros mismos examinarnos Y decir de verdad yo tengo esto o no lo tengo Y nos examinamos, si, si lo tenemos fue Dios si no fue la carne de la otra persona Tengamos discernimiento y sí, mis hermanos vamos a orar por todos Bendito Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por cada persona que está aquí con nosotros en este momento yo te pido que bendigas, Padre mío, sus vidas, sus familias, en el nombre de Jesús. Señor, que obres con poder y te manifiestes de una forma poderosa. Te pido que tú te glorifiques, que tú te exhales, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Manifiéstate, Señor. Sana el corazón. Veo a alguien con un corazón dolido. Con muchas preguntas. Dudas. Y el Señor te queda viendo. Estoy viendo el Señor. Y Él se sonríe. Porque le da gracia. Gracias, Señor. Y Dios hermoso, tan bello que eres, Señor. Te amo, Señor. Veo a alguien, no sé, creo que su brazo, su mano, parece que es algo de los huesos. Como un dolor. ¿Quién es esa persona? Es como si fuera la muñeca, la parte de aquí, no sé. Es como algo que tiene ahí: los músculos, los huesos, no sé. sano en el nombre de Jesús. Ahora, recibe tu sanidad. Veo a alguien. Que no puede ver Veo a alguien que no puede ver el Señor quiere poner su mano ahí Te quiere sanar En el nombre de Jesús Sana Señor En el nombre de Jesucristo Te lo pido, te lo suplico, Señor. Veo a alguien en su garganta. Está como rasposa. Es como que te va a, a dar gripa. con tu mano y recibe tu sanidad en el nombre de Jesús ahora. Se sano, se sana. Padre mío, pongo en tus manos a Marcela a su esposo que los bendiga Señor sigue con sus vidas tratando sigue manifestándote y sigue haciendo Señor cosas poderosas y maravillosas en sus vidas te lo ruego mi Señor en el nombre de Jesús Llévalos de gloria en gloria, Señor. Que su esposo te ame y te sirva. En nombre de Jesús, multiplica sus finanzas, su economía. Ahí hay un espíritu de miseria, de pobreza. Él, por Satanás, tiene un destino de fracaso económico. Tiene que ser libre en esa área. En el nombre de Jesús. Falta sabiduría para tomar mejores decisiones también. Te doy las gracias mi Señor por todo. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. El día jueves estaremos con ustedes posiblemente vamos a compartir algo maravilloso, el ministerio de la mujer están atacadas por décadas, por siglos las han tenido de cocineras, de sirvientes. misma iglesia. Ya se ha cambiado un poco, pero todavía tenemos gente con un pensamiento anticuado, que toman la Biblia y dicen, ¿a ¿qué dice la Biblia? y nunca han estudiado bien la Biblia. Estaremos el día jueves. Que Dios me los bendiga mucho. Les pido que oren por mí. Me despido. Les mando muchas bendiciones a todos. Bendiciones.